lo que hablábamos del dolor, no se puede infringir dolor. Nosotros, para dentro de Bioconectiva de, de su código ético, es muy importante que no haya dolor. Todas las terapias eh, que se quieran adaptar a, a, a este código tienen que bajar... Eh, o sea, el punto de dolor lo va a decir la persona, ¿no? Va a decir hasta dónde sí y hasta dónde no, porque es diferente para cada persona. Habrá una persona que clavar una aguja no le sucede a nadie y habrá otra persona en la que le causa mucho estrés. Entonces, vamos a ver cuál es el código de cada persona y cuál es el límite a traspasarse a sí misma. Entonces también vamos a quitarnos de la cabeza esto de si pica cura o aguanta, aguanta, que, que vas a pasar un mal rato pero luego vas a estar mejor. O sea, nosotros desde aquí vamos a salirnos de ahí porque al final estamos agrediendo completamente este tejido que es súper, súper reactivo y además se va a defender, como decía Donay, se va a encoger entero, va a crear una coraza. ¿Para qué? Para, que, para no sentirse invadido. Entonces, si yo quiero entrar más adentro, más profundo, o quiero comunicarme con ese cuerpo, necesito que, esté, que todo su sistema esté en expansión, esté abierto y receptivo a mí. Si está encogido, si está defendiendo, si está en defensa, yo no voy a entrar ahí de ninguna manera. O sea, Tenemos que, que cambiar el concepto y el, y el prisma de, de lo que estamos haciendo.